Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project Ya me he cortado mi peluquín y ahora gozo de una cabeza de polos espectacular Hoy os vengo a hablar de The Blossom Tales, el príncipe minotauro Este juego que es totalmente un Zelda y que os recomiendo muchísimo Vamos allá nos explican la historia, ¿no? El abuelo nos explica la historia, dos chicos pequeñitos que son hermanos, y digamos que estos hermanos se van a encontrar metidos en una especie de Irule, que es, eh, es Blossom, es, es la ciudad de Blossom, me parece, si no recuerdo mal, y digamos que nosotros manejaremos a la hermana. El hermano, digamos, que será secuestrado por una especie de Ganon transformado en en evidentemente un minotauro y el objetivo del juego es acabar las mazmorras y conseguir la llave que nos permitirá entrar en el laberinto del minotauro y recuperar a nuestro hermano y acabar con el minotauro de una vez por todas. El juego tiene muchas cosas positivas, os lo vais a acabar aproximadamente... 8 horas, yo recomiendo. Dicen 15, o sea, que depende de lo que queráis explorar, las misiones secundarias. O sea, el sistema de corazones del Zelda es exactamente el mismo. De hecho, es como un Zelda. O sea, imaginaos un Zelda con referencias a Zelda y con estilo Zelda rollo eh, a Link to the Pass o Link's Awakening. Es exactamente lo mismo. Entonces, tendréis que desbloquear espadas, evidentemente tenéis un inventario infinito, que evidentemente, como no pueden ser las mismas referencias que un Zelda, pues, por ejemplo, en vez de tener un gancho, tienes un yoyo. Pero hace el mismo efecto. También tenéis las bombas. Eh, tendréis también un teletransportador. teletransportador y evidentemente eh, me hace mucha gracia. Creo que lo ha hecho un estudio español este juego. Lo que me ha sorprendido mucho del juego es que los jefes... O sea, se llaman tal cual. O sea, claro, evidentemente he imaginado que tendrían... Pro problemas con los derechos de autor me imagino y es en plan no luchas contra yo que sé las hermanas twin roba no luchas contra drácula o luchas contra el anciano o, o Dr. jekyll o sea son son nombres muy random no realmente pero bueno ya forma parte de toda esta historia que también Veréis que eh, tiene cuarta pared y evidentemente, aparte, eh, rompe con todo porque a veces, yo que sé, estás jugando y te abduce, te abduce un, un ovni y dices, no entiendo muy bien por qué. Pero lo que os digo, es un juego muy entretenido, las mazmorras están muy bien, los puzzles, algunos puzzles, Dios mío, te vuelves un poco loco pero son muy puzzles estilo Zelda, ¿no? O sea, lo típico de tengo que iluminar una antorcha, utilizar esa misma antorcha para meterle a otra antorcha con las flechas y un poco ese rollo pero hay unos puzles que realmente eh, van de matemáticas. Más, más, más o menos tienes que ser al Brainstein para resolverlos. Eh, ya lo veréis en el gameplay que os vamos a dejar. Pero decir que este Blossom Tales es un juego muy bonito, estéticamente es muy bonito, tienes muchas cosas por descubrir, puedes pescar, puedes hacer muchos tipos de pociones que evidentemente eh, van a influir sobre la protagonista. Eh, tienes mucho lore, mucha historia, digamos muchas zonas, no también lo que digo, no desierto que sí, el Bosque Encantado, y luego tenemos las montañas, ¿no? que serían como las montañas de la muerte de, de, de, de por ejemplo, del Link Ocarina of Time, eh, luego tienes el, el, toda el, la mazmorra del Minotauro que me parece una, una pasada, y luego tenéis algunos jefes que tienen una clara referencia, una clarísima referencia eh, a Link's Awakening y a Link to the Past, y bueno, eh, vais a tener algunas zonas en 2D que dices, vale, ok, guay, Mola. Pero como os digo, es ese es estilo 2D, 3D. Y con muchos objetos, mucha duración. A nosotros nos ha encantado. Estuvimos enganchados ayer. Y desde que empezamos, hasta que no terminamos, no lo dejamos estar. Y nada, chicos, que se os quiere mucho recordar que está lo de los 1000 euros eh, pendiente. Todo el apoyo que podáis dar lo vamos a agradecer. Y seguiremos recomendando juegos, haciendo siete, eh, acertijos, siete diferencias. ¿Y quién es, ¿Es? ¿Quién es, ¿Es? que se podría decir y todo lo que se nos, se nos ocurra porque al final lo importante es que aunque este canal sea un laberinto, el final del laberinto es bonito y divertido. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.